Hola de nuevo amigos de YouTube, eh, somos eh, Jaime y Alejandro y ya sabes, esta es la sección de Formándote mm. con Jaime y Alejandro. Hola, buenos eh, días. Hola Jaime, en el primer vídeo, como viste, eh, hablamos de cómo acceder a la plataforma y la parte de escritorio y de perfil y ahora vamos a ir a una parte muy interesante, la parte de calendario, calendario. para que está dentro de mi cuaderno. Sí, sí. Pues fijaros, cuando entramos en Escolarium, os dije en el anterior video tutorial que había diferentes pestañas. Teníamos la pestaña escritorio, mi cuaderno, contenido, mis grupos y mis mensajes. Pues si accedemos a mi cuaderno, que sale en un color rosado, aquí dentro de mi cuaderno tendremos cuatro opciones, calendario, rúbricas, bancos de rúbricas y lista de cotejo. Pues si accedemos a calendario, si le hacemos clic, veremos mes, semana y día. ¿Vale? Si le damos a mes, pues saldrá, saldrá el calendario del mes. Y si no quiero verlo todo el mes, Jaime, que me agobia un poco ver todo el mes, ¿puedo ver otra visualización? Claro que sí. Si os fijáis, de, al lado de mes pone semana y al lado de semana, día. Si le damos a semana, saldrá el horario de la semana. Si le damos a día, pues es lo que tenemos que hacer hoy. Genial, qué cómodo. Sí, la verdad es que sí. Os pues voy a explicar lo del mes. Si os fijáis aquí, mes. Eh, hay diferentes opciones aquí a la derecha. Si os fijáis pone tareas, eventos propios, eventos grupos, eventos padres-madres, eventos claustros, eventos externos, eventos comunidad, festivos nacionales, regionales, locales y horarios. Si os fijáis todos tienen un tick. ¿vale? Si le damos al tick nos saldrá el evento. Si volvemos a darle al tick lo quitaremos y ya no nos saldrá el evento del calendario está genial, porque vale. si algún evento no te cuadra, no te gusta, no quieres que aparezca aquí simplemente dándole al clic, desaparece y ya no, ya no estaría. Eso es. También una cosa curiosa es que desde aquí solo podemos crear eventos propios, ¿vale? Los eventos propios son eventos privados que solo vais a ver vosotros, ¿vale? Como una agenda personal. Entonces, para crear un evento propio, tenemos un icono aquí arriba, si os fijáis que pone añadir Evento. Si le dais, os pondrá eh, desde hasta, que sería la fecha, desde el 19 hasta el 19, o desde el, 20 hasta, desde el 19 hasta el 3, o como vosotros queráis. Tenemos la opción de quitar lo de todo el día para poner la hora del evento. Aquí en título indicaremos el título del evento. Por ejemplo, vamos a poner aquí, para hoy, formación escolarium. Y una descripción si queremos, cuando lo tengamos todo rellenado le damos a crear, le damos a aceptar y, te aparece, el momento? y aparece en el momento Genial. en color amarillo, porque si os fijáis cada evento tiene su propio color, como el evento propio es en amarillo, os sale aquí en color amarillo el evento propio de formación Escolarium que ha añadido antes. Algo muy guay es que en cada arranque de curso Rayula se sincroniza con Escolarium y automáticamente te aparece el calendario escolar festivos, cualquier tipo de evento que haya eh, a nivel educativo, todo se va a volcar. Eso es muy sencillo, ¿Te, te adelanta ya cómo va a ser el curso. Pues sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Y más adelante me va a explicar cómo crear un evento con videollamada para mis alumnos. Claro que sí, más adelante os explicaré cómo se crea un evento con videollamada, para poder hacer videollamadas con nuestros alumnos. Genial, pues nada. Eh... Dejamos a nuestros seguidores que nos sigan viendo en el siguiente vídeo y nos despedimos. Seguirnos. Ya sabéis, seguidnos en nuestro canal, que lo dejamos aquí abajo, ¿vale? Suscribiros y nada, si lo compartís con vuestro contacto, encantado. Nada, un saludo. Hasta Te ¡Descovidas!